Hola, Maricho, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, rojo acaba de matar al violeta. Rojo es el impostor. ¡Sáquenlo! Sí, échenlo. Dun, dun, dun. ¡Oh, hola, Amarillo. ¿Qué, ¿Qué pasó? pasó? Um, el blanco mató al gris. En serio, acabo de ver a Amarillo matando a Azul delante mío. Tiene que creerme. Ah, es mentira, fue Violeta. Buen argumento, Violeta, ¿qué tienes para decir sobre esto? Eh, eh, quise decir, fue el negro. <risa> sí que les enseñamos, ¿verdad?